¡Eh! ¡Hola, mis negros! wow. no. Todo muy resistente. eso. No, mejor no. De regreso, toma dos. ¡Ey! ¿Qué pasa, mis blancos? ¡Mis blancos, bien chulo! No. No, ¿verdad? No, no, tampoco, tampoco. No, mejor, mejor me voy a la misma presentación de antes Bueno, volvemos a la tercera toma Buah eh, ¿Qué pasa gente? ¡Es accidente! aquí Mercurio! Muy épicamente estoy Y estamos de vuelta en Mercurio-landia Jaja, <risa> saludos ¿Qué carajo? Mejor vamos con el video ¡Woo! <risa> ¡Ey! Ya volvimos a través vez a partida ¡Ay <risa> no <risa> Bueno, a ver chicos, a ver chicos Estamos en Skywars que ya no había entrado en un montón de años ya lo sé, estuve inactivo más de un mes Ya lo sé, ya lo sé No me lo resuelven en la fucking face, motherfuckers Please oh, ¿Qué es esto? Oh. No sé uh. ¿Esto qué es? Um, creo que empezamos mal. ¿Qué pasa? Eh, estamos aquí otra vez. Sé que no he empezado, sí, sí, sí, sé que no has empezado. Sé que no he empezado. Cura, ¿Por qué no he empezado? ¿Por qué estás grabando ahorita antes de que empiece? Ah, porque estoy. Es que, quería explicarles antes de que me mataran, como en la primera, que fue un fake. Ya sé, ya sé, fue un fake muy grande de mi parte, ya sé. Bueno, eh, tengo que decirles que estuve inactivo más de un mes porque estuve ocupado por cuestiones de mudanza. Sí, me mudé. Uy, ¿Puedes creerlo? no puedes? Bueno <ríe> eh, Pues sí, me estoy mudando, mala escuela Que estuvo bien, bien, bien, bien Está, está complicadita <ríe> Y pues, por eso no he podido subir videos Pero, pero a través maravilloso Mercurio Va a regresar Ya sí, el Minecraft no El Minecraft es un fatality Muy, muy, es que rompe las leyes De la física cuántica de, de astronautas Y de, de Minecraft Listo. <risa> bueno, eh, tengo que decirles que como me mudé, eh, tengo que preguntarles que si quieren ver mi fucking new home en un vlog muy pequeño. Claramente no pasé con mi cara porque prometí que a los 509 subs eh, grabaría mi cara, pero ya Pero, no la hoy. <risa> pero eh, oh, oh, oh, Ya me mencioné. Ya me emocioné. Pero, ah, Bueno, agarro mi manzanita rápidamente. Y bueno, nos voy explicando que como me mude, como les había comentado, eh, si llegan a unos 10 likes, o unos 12 o 15, si es necesario, <ríe> eh, haré un vlog pequeñito de cómo es mi casa, ¿vale? Lo voy a grabar, todo con audio, <ríe> muy chulo, a mi estilo, a mi estilo, muy motherfucking, jajaja, <risa> saludos. Eh, bueno, vamos a ver rápidamente a minas. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, ver, ver. Buah, buah. Es que me emocionó un montón. ¿Sano? Y pues sí, ya por eso ya expliqué todo lo que tenía que decir. Eh, hola amigos. Es que no sé grabó la última parte, pero eh, voy a despedirme aquí rápidamente del video. De... Gracias por ver el video. ¡Y hazte Espero que les haya gustado, por favor compartanlo. Ya saben que 10, 12 o 15 likes si es suficiente para ver mi motherfucking home please Y nos vemos ya hasta la otra. Adiós.